¿Qué pasa, compitruenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, os traigo un vídeo increíble. Se me ha bugueado Pokémon Leyendas Arceus. No puedo terminar mi partida, no puedo llegar hasta Arceus de manera eh, legal, digamos, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque vais a flipar, chicos. Tengo aquí la partidita preparada en lo que viene siendo el Monte Corona, en la columna lanza... Eh, y quería enseñaros que es que yo no tengo todo, no puedo capturar todos los Pokémon. ¿Por qué? Pues fijaos, tengo 106 volutas de luz, de las de Spiritom ese Pokémon que no puedo capturar es Spiritom porque no me aparece una de las volutas. Según el juego, eh, yo hay una voluta que me falta en la ladera Corona, que es justo pues donde estamos. Pero no está. O sea, es que no está. Fijaos que he marcado todos y cada uno de los lugares donde puede aparecer espíritu, bueno, donde puede aparecer las volutas, digamos, y he ido una tras otra cinco veces y no lo he encontrado. Es increíble, no aparece, se me ha roto, así que jamás de los jamáses voy a poder completar la petición número 22. No me funciona, no sé qué ha ocurrido, pero se me ha roto al 100%. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de manera mm, ilegal, entre comillas, que es pues intercambiándolo de otro juego, que es lo que he hecho. Fijaos que tengo la Pokédex casi al completo, 241 de 241, es decir, me falta Arceus para tener los 242... Y vamos a ir a por él, yo creo, ¿no? Vamos a terminar el vídeo pues terminando mi juego. Quiero ver ese final con vosotros porque realmente no lo he visto, no he visto ningún gameplay, no he querido spoilearme y quiero hacer el final yo solito, con vosotros, tranquilísimamente, muy a gusto. Vamos para allá, tocas la flauta azul, se viene. ¡Qué fea es la flauta azul! O sea, que el instrumento para llamar a Dios sea eh, morado y, y con... Puntos así como. Es horrible, o sea, horrible. Aprender de celda, la ocarina es. Pre, bueno, preciosa. Sí, es preciosa. Es preciosa. Eso es, un, es, eso es una mierda, tío. ¡Ahí está! Las escaleras al cielo. Vale, esto es como el juego original, digamos, ¿no? Que te lleva como a una plataforma aún más por encima. Que ni siquiera se ve, o sea, que debe estar en Mordor. ¡Uh! Oh, ¡Uh! Oh, ¡Qué místico esto! ¡Qué guapo! ¡Uh! Oh. Oh, oh, oh, ya has venido, eh, Arceus, compañero ah, ah, me manda un WhatsApp Ah, vale, vale Me sirve Ahí está, ahí está Va a pasar algo aquí Tengo una Genki-Dama Soy Goku No jodas ¿Enfrentamiento ya? ¿Ya lo puedo capturar? ¿Qué está pasando? Ah, que es como... ¡Que es como un dominante! Y tengo que tirar cosas de estas! ¡Oh! Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, bro. ¿Eh? ¿No, me, no me da tiempo. Esquiva, esquiva. ¡Esquiva! Oh, ay, me tiro de esto, le tiro de esto. Le tiro de esto. ¡Tiro! Pero ¿qué <risa> hago? Pero, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me meto aquí debajo, me meto aquí debajo, eh. Mira, se dispara el suelo. Madre, soy malísimo. Soy malísimo. Soy malísimo. ¡Ah! Ah, vale, que hay una onda por ahí por el suelo. Aparte, que me explota, ¿no? Nada, estoy a un toque, estoy a un toque. Aquí me muero yo, eh. Vale. Vale, esto. Esto lo he pillado. Esto lo he pillado. Es cuando te da el cuando da el, el pitidito, ¿no? No, no, no, no, no. Bueno. Pues para ser Arceus hemos empezado bien mil años más tarde ¿Por qué nadie me había dicho que esto era tan difícil? <risa> A ver, la parte del principio ya la tenemos más o menos dominada Aquí podemos tirarle tranquilamente esferas y esquivar sus ondas ¿Vale? Esto ya lo tengo, bueno, dominado no del todo, ¿vale? <risa> Por suerte nos hemos llevado solo una toña, lo cual está guay Vamos, pimba, pimba y ahí está Creo que me da como para tirarle tres Ojo, ojo. Vale, y esto te avisa O sea que es bastante fácil Porque hay un pitirito y ahí es cuando le tienes que dar Y ya, fácil Bueno, un poquito después, yo le doy un pelín después Vale, ahora le podemos tirar Vale Vale Vale, me coloco aquí Le tiramos, le spameamos Aquí podemos spamearle un buen rato Sin mucho miedo Y se va. oh no Vale, se viene el placaje chicos, ahí está Uno, dos, tres ¡Uf! Soy Super Saiyan. La madre que me parió. Increíble. ¡No! Vale. Bien, bien, estamos muy bien. Estamos muy bien. Lo tengo dominado ya. Arceus, hermano, no tienes nada que hacer contra mí, compañero. Pa, pa, pa. ¡Laga! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué eres Arceus? Oye, ¿por qué estás ahí arriba? Toma, toma, toma, toma. Vale, ahí está, ahí está, saca un Pokémon y combate ¿Me tengo que pegar con Arceus? ¿Primera vez que me pasa esto? ¿Por qué? ¿No me ha salido esto en todo el rato? Vale, es tipo normal, entiendo, ¿no? Así que... Eh... sofoco Me aparto un poco para que no me lleve tremenda tula Pumba, pumba, pumba Ahora se viene la respuesta, ¿eh? Paranormal, ah, vale, vale, vale, paranormal, ok Claro, no puedo hacer mi sentencia porque es tipo normal Paz mental, no no me la contés esto es de perro, eh Esto es de perro, eh Estilo fuerte, rapidez ¿Lo matas? Zoroar, confío en ti, eh Estás bastante por debajo de nivel Pa, pa, pa Yeah Yeah Ahora podemos reventarlo, ¿no? Pumba Pumba Pumba Mío mira, mira cómo baja vida mira. mira cómo baja Ya no más, ya no baja más Vamos Ah Ah Dios, soy buenísimo Dios, soy buenísimo Soy buenísimo No soy si tan bueno. No soy si tan bueno. Vale, cuarto de vida, cuarto de vida y nos queda como.. Como eh, dos golpes, yo creo, ¿eh? Me queda me, me. puede dar un golpe más. ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dios, como me mate! Ahora sería terrible, eh. ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Me quedaba esto! ¿Por qué? Algunos centímetros más tarde. ¿Qué es eso? pienso eso? ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Me mata! ¡Dime que no! ¡No! ¡No! ¡Me la cortes! ¡Ah, me lo he pasado! ¡Ah, me lo he pasado! qué me lo he pasado! <risa> ¡No, no creo! ¡Me lo he pasado al límite! ¡Ostras! ¡Qué guapo! <risa> ¡Pensaba que moría! Me place comprobar que habéis cumplido con vos. Por cierto, eh, asqueroso. O sea, me hace completar la Pokédex y, y todo. ¿Para luego pegarse conmigo? ¿Pero esto qué es? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué agobio! ¡Qué agobio lo que me ha costado! Aquellos de inquebrantable devoción verán sus metas siempre cumplidas ¡Esos somos nosotros, chicos! ¡Los maestros! Vuestra gesta no es sino una prueba fehaciente de ello Habla como un dios, definitivamente Hazañas que trascienden espacio y tiempo A la altura de aquellas del héroe de antaño Me llena de gozo ser testigo nuevamente de tal hazaña Más allá del tiempo y el espacio ¡Oh, ¡Victoria, hombre! ¡Claro que sí! Ahora podremos capturarlo fue una decisión certera la de traeros a este mundo. Yeah. A partir de ahora, tanto vos como el mundo en el que existís, contaréis con mi bendición. Oh, no me de de fili de Arceus Santo. Es por ello que os hago entrega de, la de una parte de mi ser. Deseo que me llevéis siempre cerca de vos y me mostréis cómo es el mundo en el que caminéis. Pero si eres Dios, hermano, ¿cómo que demuestre el mundo si sabes cómo es? La tabla legendaria... Tabla que de piedra imbuida en la energía de la creación permite a cierto Pokémon obtener el poder de cualquier tipo. Ok, completado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora no lo puedo capturarlo? No. ¿Hola? ¡Hola! ¡No puedo capturarlo ahora! ¿What? ¿What? ¿Y cómo se captura Zeus? Arceus, ¿lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo? A ver, si me muevo, ¿qué hay aquí? ¿El Pokémon venenado como una deidad? Chicos, no entiendo nada. ¿Qué se ha ido? ¿El, ¿El dios se ha encerrado en el rancho? ¿Me lo está diciendo en serio? Quiero gestionar Mis Pokémon. A ver, el redil número uno, que es donde tengo vacío. ¡Ah, pues sí! Arceus se ha ido al rancho a esconderse, tan a gusto. <risa> a ver cómo me ha salido el Arceus. Mal un ataque especial. Esa es mi suerte, compañeros, claro que sí Pues nada más, hermanos, hasta aquí el videazo de hoy Espero que os haya molado eh, vivir Arceus conmigo A mí me ha molado vivirlo aquí grabado con vosotros Espero que, que os mole muchísimo Y bueno, si no habéis visto cómo se consigue Arceus, pues mira, eh, eso que os lleváis. Y nada más, compañeros, dejad un super like de compiturón, No apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!